Hola a todos. Cuerdos nace en 2019 con la intención de promover la música andina colombiana, específicamente las hermosas composiciones del maestro Freddy Suárez a través de los principales festivales y concursos a nivel nacional. Cuerdos nos presenta un formato instrumental, no tradicional, conformado por tiple, piano y contrabajo, además de una voz femenina.